Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a enseñar a instalar el software Jupyter Notebook en Ubuntu 18.04. Bueno, comencemos. Lo primero que hacemos es ir a inicio y abrir una terminal, para lo cual escribimos en el buscador terminal y damos clic en el ímpolo de terminal. Luego escribimos en esta terminal lo siguiente, sudo apt get update, sudo apt-get update eh, recordemos que todo tiene que ir en minúscula aquí cometí el error de escribir la primera en mayúscula pero se puede corregir muy fácilmente simplemente escribiéndolo todo en minúscula después de que escribimos sudo apt-get update presionamos enter para que ejecute el comando Luego introducimos nuestra contraseña y le damos enter. Esperamos a que termine de actualizar los repositorios de Ubuntu. Un momento, no se demora mucho, se demora más bien poco. Ya casi, ya casi, ya casi, listo. Bueno, después de eso vamos a escribir sudo apt-get upgrade. Sudo apt-get upgrade y damos enter. Nos pregunta si queremos confirmar, le decimos que sí y esperamos a que termine de actualizar el software que está instalado en nuestro computador con Ubuntu. Y cuando termina esto vamos a asegurarnos de tener instalado Python, para lo cual escribimos sudo apt-get install python 2.7. sudo apt-get install python 2.7 en la consola y le damos enter. sudo espacio apt-get espacio install python 2.7. En este caso no fue necesario instalarlo porque ya lo tenía instalado, pero en algunos computadores es necesario porque no lo trae instalado. De fábrica. Luego de esto, para instalar pip, escribimos lo siguiente: sudo apt-get install python-raya-pip. Como siempre, le damos Enter y confirmamos que si queremos instalarlo que se ocupe memoria. Luego, para instalar Python Development, usamos los siguientes comandos sudo apt-get install python raya dev con v sudo apt-get install python raya dev. Le damos enter y confirmamos. Este fue el comando que usé sudo apt-get install python raya dev. Ahora para verificar que sí quedó instalado Python, vamos a escribir Python espacio dos rayas version. Y con esto nos va a mostrar la versión de Python que tenemos instalada. Luego vamos a verificar el PIP escribiendo PIP espacio dos rayas version. Y con esto nos va a mostrar la versión de PIP que tenemos y dónde está ubicada. Para complementar lo que tenemos se puede instalar IPython, pero no es fundamental, no es completamente necesario. Y finalmente vamos a instalar Jupyter, por fin. Así que vamos a escribir sudo pip install espacio Jupyter. Y le damos Enter. Y esperamos a que termine de instalar. Repito, este fue el comando que se usó, sudo, espacio, pip, espacio, install l, espacio, j, -u p, -y -e -r. Finalmente, para verificar que si sí tenemos instalado Jupyter, escribimos, Jupyter, espacio, notebook. Y enter. Y como ven, pues aquí nos abre Jupyter, aquí nos abre el notebook. Y pues ya podemos comenzar a hacer programas, ya podemos comenzar a divertirnos haciendo programas de todo tipo, de inteligencia artificial, de arreglos, de lo que sea. Podemos empezar a utilizar Python, comenzar a programar en Python. Bueno muchachos, esto ha sido todo por este video, espero les haya sido útil, espero hayan podido instalar su Jupyter. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse, darle like y si pueden dejar un comentario. Hasta pronto. Goodbye.